Bueno, ¿qué onda gente? Bienvenidos al capítulo 15, si no me equivoco, de esta serie larguísima que no termino más. Bueno, en este capítulo voy a hacer... no voy a hacer nada, otra vez. Lo que pasa es que le dije a algunas personas que opinen a la serie que estoy haciendo. Y esta vez quise involucrar más suscriptores y esas cosas, pero no me ayudaron. Así que van a ser más youtubers que suscriptores, así que vamos a ver, a ver qué... ¿Qué les pareció a la serie? Eh, qué les pareció mi serie? Eso que yo no sé qué hacer. Bueno, sí, sé qué hacer, pero... de <risa> la verdad, me gustó. Tiene ciertos aspectos que no me terminan de convencer, pero sí, o sea, está bueno. Me gustó mucho la animación que hiciste. Esa estuvo clave, clave, Me suscribí por eso. Eh, me gustó cómo lo hiciste y también qué explicaste en un video. Creo. También me gustó la colaboración que hiciste con todo. La concha de tu este madre. Aunque había algunas personas, no sé si eran youtubers, o lo que sea, que no los conocía para nada Solo a Candy y a Candy, y creo que John Mati no hizo Solo ellas las conocía, entre comillas, de vista a ellas, más o menos Pero igual me pareció un buen video No sé qué creen cree, más que te diga, Fernando, mancha de tu madre Bueno, el video que subí todo es, ese que fue raro del de Bioskate, de lo a todo el día Apenas apareció, me reí mucho con el Santi también. Bueno, no me puedo quedar quieto, porque tengo un problema Díselo a un animal que le interesa Santi, te rompe rompido el un día de tu Besito en la cola. Te cogí. Bueno, gente, yo video corto, random, porque final nada que criticarme. ¿no? Fuera de joda, se puede poner crítico. los activa, yo lo vi más largo, si ¿sí puede. Soy yo, tu marido. Pero bueno, es tu idea me gusta mucho tu edición. Esos videos yo no lo puedo hacer porque mucha edición no es lo mío. Pero bueno, se hace lo que se puede, bacho. Si te soy sincero, es una locura lo que estás haciendo con esta nueva serie. Porque básicamente la edición que le pones y el hecho de subir, qué sé yo, un video diario es bastante complicado. Y he visto que lo hiciste de la mejor forma posible. Y nada, lo único que puedo opinar es que es una locura, boludo, literalmente. Y si esta cuarentena aún continúa, no me quiero imaginar todo lo que vas a seguir haciendo la verdad que la serie siendo sincero me pareció una mierda la verdad que aprecio demasiado el trabajo que estuvo haciendo este señor llamado Frank y la verdad que valoro demasiado esto que estuvo haciendo de subir dos semanas de video al principio de la serie estuvo como haciendo en parte una serie pero después es como que ya poco a poco se le iba complicando imaginarse cómo poder seguir la historia entonces después fue como improvisando y hacer lo que salía y si no bueno hago un tutorial, hago la letra de una canción, etc yo creo que hizo más que nada eso para armar la serie y poder seguirle eh, una continuación, porque si no, eso hubiese quedado en nada. La verdad, que no hubiese estado bueno. Está bueno que tenga un final que se haya tomado el trabajo para entretener a los que están del otro lado, no para entretenerse él mismo. Yo pienso que hubiese estado bueno que al principio de la serie sea como vino empezando la serie prácticamente y que después vaya teniendo una historia enlace a la cuarentena, pasando los días, vaya como avanzando su locura de estar tantos días encerrados y como que va haciendo distintas cosas, pero a la vez va demostrando que ya no aguanta más y que quiere salir o algo así creo que ya lo dije como mil veces pero aprecio demasiado todo lo que estuvo haciendo y yeah. bueno el señor frando me pidió que dé una opinión de la serie que está haciendo que es cuarentena de lo cual tengo mi opinión ya pensada desde anoche que me lo pidió la cosa es así, estás ido amigo, te fuiste al pasto La idea de hacer esta serie de cuarentena y subir todos los videos diarios es una cosa muy difícil Ya en sí, subir un video todos los días y tener una idea en la cabeza es muy difícil Y plantearlo y editarlo en el día en el momento Igual me, me encantó que sean videos cortos, o sea de un minuto, dos minutos, máximo cuatro minutos por así decirlo Y la edición que tiene cada video es de la concha de la madre ¡Me lo Uy, quiero comer a pesos! Así gracias a eso... Ahora, opinión mala, hay un par de videos de los cuales subiste que estás eh, actuando, que te estás riendo y no te tomas serio el tema. Y me habías comentado por video que era porque estaba tu hermano. Eh, me chupo un huevo, pelotudo, la concha de tu... Me hubiera gustado que los videos sean eh, más serios. Sé que te costaba porque estaba tu hermano, pero estaría bueno que aprendas a actuar. Pero más allá de esto, esta serie está muy épica y les recomiendo que la vean 80 millones de veces Antes de terminar con mi parte, quiero decir que la cuarentena se agrandó por dos semanas más Así que se viene cuarentena temporada 2 Hola a todos, yo soy Cande y la verdad Un aplauso, Fran, porque la rompiste toda con esta serie La verdad, estás en otro planeta, estuvo muy buena, la verdad eh, Me divertí un montón Esperando así todos los videos, todos los días a que Fran publique el video, fue genial la verdad. En especial el video donde aparecí yo es una joya. Así que nada, te felicito un montón porque sé que esto no se va a repetir hasta dentro de mucho tiempo porque sé también el esfuerzo que le pusiste y todas las ganas y la motivación que tenía para llevar adelante esta serie y la verdad es que te salió muy bien, la rompiste toda. Te felicito amigo, estoy muy orgullosa de vos y de todo lo que estás haciendo y de todas las ganas que le pones al canal. Nada, te quiero mucho y suscríbanse a mi canal. El otro día, ayer para ser exacto, John Tron se contactó conmigo y con John Tron me refiero a Frandon. Es igual a John Tron, el hijo de puta, no, no me lo nieguen. Me pidió que le analice barra critique la nueva serie que está haciendo en su canal sobre la cuarentena. Amigo, estás real pedo, chabón, ponete a hacer algo productivo. Está subiendo videos todos los días, o sea, yo no lo puedo creer, chabón, cómo carajos es. O sea, 14 días de videos sin parar consecutivamente. No, halcón, ¿qué tiene un arma y halcón en gel? Ah, no, ¿qué es, ¿Qué es esto, Frandon? Un joystick o un consolador. No sabemos. Gustos son gustos. LXS, Videx. Van a durar máximo un minuto. ¿Qué problemas tienes con la O? En el día 3 eh, tira como un documental. O sea, imagínate. De, de, de hacer una introducción a un documental. Está reído este youtuber, boludo. <risa> Se recalentaba. Y no estaba dibujando nada. <risa> En ¡Ah, no! Y... Tiene, tiene una tableta, amigo, ido. frando. Estás leyendo esto? Haceme un logo para el canal, amigo. Si querés triunfar, agarra la pala que eso te va a ayudar. Si querés triunfar, agarra la pala que eso te va a ayudar. Ya vengo. Me the world is gonna me. Tengo dos palas, guacho. ¿La pego o no la pego? En el día 12 vemos como... Como Frandon, un youtuber humilde Un youtuber bien de barrio Se transforma en Mike Chowey Con la serie esta de... Me cae re mal ese chabón boludo Dejá de quitarte. <ríe> Yo en la vida Chupame el culo Bueno gente, les invito a suscribirse Voy a censurar eso porque a nadie le importa